Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Esta mañana, cazando en la península de Caipagua, en la reserva de Toahuaroa, he encontrado cuatro diamantes, dos cerdos salvajes, un gamo y un conejo, con la particularidad que el conejo diamante abatido era un conejo melanítico. Y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos en la reserva de Teaguaroa Vamos a mirar por los climáticos Mira, ahí tenemos un, un gamo Un nivel 4 Está cerquita de, de la orilla Vamos a coger el 30 -06, Se nos queda parado Y disparamos, abatido Abatido el animal Y vamos a poner. Me he venido aquí a, al sur de la De la reserva A la península de Caipahua, Creo que se pronuncia así Y vamos a recoger el el gamo, vaya, me he equivocado de, de reclamo. No, no quería sacar el de los cerdos, aunque en esta zona sí, sí hay cerdos. Pero bueno, vamos a, a andandito a el este. Ahora sí, este es el reclamo que sí quiero, el de choque de cuernos. A ver si nos contesta algún otro gamo. Ya vemos allí el contorno cian. Vamos despacito porque esta zona abundan tanto los gamos. ...como los cerdos salvajes... ...e incluso alguna cabra... ...también podemos podemos encontrar... ...ya estamos llegando... ...vamos a ver qué puntuación nos tiene nuestro gamo... ...yo creo que va a ser un oro... ...efectivamente un oro... ...174,60... ...la cuerna pequeñita... ...así que vamos a continuar... ...vamos a seguir mirando... ...a ver si en la otra orilla... ...encontráramos algún otro animal... Y podemos hacer un lance, puesto que ahí vemos, vemos rastros, vemos huellas de que han pasado los animales. Lo único, espero que corrijan. Mira, ahí tenemos otro, ahí tenemos otro, un nivel 3, pequeñito. Así que vamos a coger y... A ver, está tequeto Y disparamos. Le hemos dado doble pulmón. Y así he debatido lo que decía, que a ver si corrigen la, lo de las huellas, porque ahora tenemos que estar mirando para abajo para poder... Eh, ver lo que significa la huella y activar la, la tecla E en mi caso que soy de, de PC espero que en la próxima actualización corrijan eso y otros y otros pequeños bugs que, que hemos podido encontrar vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro gamo nivel 3 una plata 118,50 vemos ahí los hábitats vamos a seguir mirando por si viéramos más animales vamos a darle al hábitat efectivamente están bebiendo en esta hora de 8 a 11. y seguimos mirando vamos a ver las huellas de este animal que nos indica el peso y a ver si vamos a ver pues si sí, es un peso alto ya o sea, estamos hablando de un nivel 3 4 o incluso más así que vamos a ir siguiendo las huellas, venga, parrete Vámonos por aquí Vamos a lo un poquito Que se le había bajado la amistad No vemos nada ¡Ef! Un guarro Tenemos ahí un cerdo salvaje Vamos a ir avanzando A ver si podemos encontrarlo Cogemos el rifle Era una llamada de advertencia Ahora sí vamos a coger el reclamo a ver si nos contestan no nos contestan eso estaba como llamada, la llamada de la seguramente hayan salido huyendo pero bueno vamos a acercarnos a otra lo, loma a ver si podemos podemos mirar no vemos nada por aquí pues nada vamos a seguir avanzando a seguir mirando y seguiremos con con la caza, a ver qué nos depara la jornada en el día de hoy, vamos a avanzar un poquito más, pero creo que no lo contestan, vamos a quedar los calladitos a ver si contestan, no, no, no vemos ninguna llamada, eso significa que, que han oído, así que vamos a continuar con la caza. Hemos avanzado un poco, vamos a mirar, mira ahí tenemos un gamo. mira un nivel 5, un nivel 5, un nivel 5, cogemos nuestro rifle, calibramos, vamos a ver, y disparamos, ha batido el animal, nos vamos a recuperar un poquito la salud, que la tenía fastidiada con el contornazo de un, con una hembra de, de cerdo, que no la he visto y me ha, me ha atacado, y encima no, no he podido batirla. Vamos a seguir mirando por si hubiera más animales. Y vamos a, a recoger nuestro gamo nivel 5. Vamos a mirar. A ver, por la carretera aquí no vemos nada. Mira, tenemos ahí llamada de advertencia de algún guarro. vamos a llamarlo por si pudiera venir mientras vamos a, acercándonos a recoger a nuestro a nuestro nivel 5 venga parrete vamos a subirte la lista que se te baja no nos contesta el guarro vamos a seguir mirando venga parrete búscamelo mientras yo voy mirando ya sale a parrete a buscar no vemos nada pues nada nos vamos a centrar en recoger nuestro animal a ver qué puntuación nos nos arroja vemos aquí unas huellas nah, pero mira, no, no, no, no podemos no podemos darle porque nos activa a ver si, si no lo corrigen pronto los chicos del hunter que por cierto me he enterado hoy de que el programa base va a ser mira, ahí tenemos un, un vamos a disparar ya los cuento lo del programa base cogemos apuntamos y disparamos sale corriendo el animal, a ver si puedo hacer otro disparo, nada, pero eso falló, mira, allá había otro, allá había otro, nada, y ese también le falló, como decía, que a partir, me parece que es el día 25, el programa base va, va a ser, va a ser gratuito, mira, un diamante, un diamante, 263,50, una puntuación muy aceptable, una puntuación media, pero una puerta preciosa. Así que vamos a disecarlo Y vamos a recoger el cerdito que disparamos Como os decía Van a poner el programa base Va a ser gratuito No solamente en Steam Sino en otra plataforma Que ahora mismo no, no me acuerdo cuál es Y eso es bueno Porque así va a animar a, a muchos jugadores a, a unirse a la familia de, de Hunter Ya sale PTR ahí corriendo como una salvación Ya vemos el contorno océano no sé si el último que disparé le dio o no. Yo creo que fallé, pero bueno, ahora lo veremos. Le diremos a Perrete que busque más sangre. Vamos a por el, a por el cerdo, que era un nivel 3. Vamos a ver qué tenemos aquí. Efectivamente, una plata, nivel 3, 89,10. Le hemos dado en el, en el hígado. Aceptamos. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido veis aquí la península de Caipagua y vamos a ir hacia el norte a ver que nos, qué nos encontramos pues vamos a continuar con, con la caza hemos avanzado un poquito más vamos a mirar a ver si vemos algún animal allí vamos a ver no vemos nada por aquí ya tenemos un cerdo mira un nivel 5, un nivel 5 media Madre mía, como si otro diamante Pues estamos muy cerquita de donde he abatido el, el gamo Vamos a acercarnos un poquito, que está descansando Escuchamos ahí un gamo Una buena llamada apareamiento Pero vamos a centrarnos en nuestro cerdo nivel 5 Y cuando estemos a una distancia más o menos aceptable Vamos a coger el 30 06 Venga, vamos a cogerlo ahora Apuntamos y disparamos le hemos impactado A ver si nosotros podemos hacer otro segundo disparo No, no ha hecho falta, no ha hecho falta Porque ha caído ya Ya se le ha apagado el, el contorno rojo Eso significa que está que está muerto Vamos a ver si vemos allí Mira, allí tenemos otra hembra Allí tenemos un nivel 2 Pues sí que hay cerditos en esta zona Pero venga, vamos a recoger nuestro nivel 5 Venga, perrete, búscamelo a ver qué puntuación nos, nos arroja vamos a alojarlo un poquito que se le baja la amistad y no es bueno que esté muy bajo porque luego se ponen un poquito rebeldes y no nos hace caso lleva a perrete como una exhalación ya lo ha encontrado nos está llamando y vemos allí el, el contorno como hemos activado otro animal, pues el contorno final se nos ha apagado, se nos ha quedado el contorno que tengo yo aquí puesto, que es el del amarillo, Vemos el sangrado un, un impacto en órgano vital y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja nuestro marranete vamos a ver un diamante, 159 con 50 peso y puntuación máximo porque creo que no que es la, la puntuación más alta de ...de cerdo y el peso sí, el peso es el, el máximo... ...ha sido un buen impacto ahí en el pulmón... ...a ver si lo puedo poner de pie... No, ...no puedo, está tumbado, madre mía, no no queda bien... ...y bueno, os voy a poner el mapa para que veáis... ...dónde ha batido el gamo y dónde ha batido el... ...el cerdo diamante... ...vamos a continuar mirando... ...vamos a acercarnos hacia el grupo aquel que vimos de, de cerdos... ...si no han salido huyendo... A ver que nos podemos encontrar. Aquí está el árbol, que no, nos chocamos con el árbol. No vemos nada por aquí. Pues vamos a avanzar hacia el norte. Ya hemos llegado a donde estamos los cerdos. Mira, ahí tenemos uno, un macho. Una hembra. Vamos a ver. Aquí no tenemos nada. Mira, ahí tenemos otra otro nivel 5, otro nivel 5. Otro nivel 5, así que vamos a, a coger el 06 y disparamos. Abatido, a ver si puede hacer otro lance, salen todos corriendo, había más de lo que yo pensaba. Vamos a ver si puede hacer un lance, no, no puedo. Pues así que vamos a, a recoger nuestro, nuestro nivel 5 y como sea un diamante va a ser el tercero porque acabo de, de matar otro... ...unos 400 metros o, o menos más, eh, hacia el sur... ...y vamos a ver la puntuación de este animal... ...vamos a ver... ...un impacto orbital... ...muy buen impacto... ...otro diamante, con 151,90... ...el peso tiene buen peso... ...pero no, no tiene peso máximo como el otro... ...y una puntuación diamante aceptable, bajita... ...pero está muy bien... ...vamos a disecarlo... Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido abatidos. Mira, en este triángulo se han abatido lo, los tres animales. Los tres diamantes en, en prácticamente dos kilómetros cuadrados. Vamos a continuar, vamos a avanzar. A ver si podemos ver... en la está otra llamada. Otra llamada tenemos ahí. A ver si lo localizo. Lo voy a llamar yo. Si me contestara... si vemos este animal y podemos hacer el lance vemos aquí unas huellas Nada, son de un gamo que ha salido trotando, ha salido huyendo voy a poner la luz porque no veo mucho, vamos a ver mira, ahí, ten ahí lo tenemos ahí tenemos este cogemos el 30-06 y disparamos en un animal rosa, no sé si es macho o hembra, ahora lo veremos se nos pone a llover, cosa que nos viene bien, puesto que amortigua nuestras pisadas. Y vamos a, a recoger el cerdito rosa, que desde luego parece un, un cerdito de cuento. Y los que son blanco y negro me recuerdan a, a las huchas que teníamos cuando éramos pequeños para guardar las pesetitas. Ya estamos llegando, vamos a ver la puntuación que nos arroja. Creo, creo que será una hembra por el color Pero bueno, ahora, ahora lo veremos Efectivamente una hembra Una plata con 56,20 Lo vamos a disecar Y vamos a seguir avanzando A ver qué, qué encontramos Por aquí Vamos a ver, si tenemos otra llamada A ver si nos contesta Y si no nos contesta Pues vamos a, a continuar cazando Estamos en la zona de conejos, mira, ahí tenemos uno, negrito, vale, disparado, abatido, salen corriendo los otros, no me va a dar tiempo a disparar porque tengo el en medio, ya, ya se han metido, se han metido ya, ahí hemos visto cómo se ha metido ya la madriguera, este parrete se estaba ahí quietecito y me estaba estorbando, pues vamos a, a recoger al, al negrito que parecía que era melanítico, y, y a ver qué, qué nos arroja. Un diamante, un diamante, 2,40, un diamante por la mínima, nivel 2, pero lo bueno que es un diamante melanítico. La verdad es que a mí los animales de, de capa especial me encantan. Vamos a disecarlo, yo voy a poner el mapa para que veáis la jornada de caza en la zona, que es maravilloso. ¿Veis dónde se han batido los tres diamantes? Y ahora aquí, ahí hemos abatido otros diamantes. Así que yo creo que solamente me resta elogiar un poquito a Tarrete y nos vamos a ir a montar el vídeo. No, no salen los, los conejos, no salen, así que nos vamos a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.